secuestrada secuestrad Ari. Adiós a todo el mundo. ¡Os lo digo! No no Máximo squad alerta Roja acabamos de ver a una maldita persona Venga, literalmente corriendo aquí. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Estoy 100% seguro que es el maldito secuestrador de Ari es que no he estado detrás del coche. ¿Cómo? Cuidado, cuidado 3, 2, 1. Espera. ¿Qué color es este? No hay nadie. La ventanilla abierta al coche. Parece que está como forzada con celo máximo 4 Estoy 100% seguro A que el secuestrador de Ari Está muy, pero que muy Muy cerca ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, hostia lo lo hemos visto. lo, oh, no, no, no, no, no, no. Es 100% el secuestrado de Ari. Ha dejado una maldita carta de Ari y se ha ido corriendo en la carta. Que tiene que ser alguien que conozca la casa, tío. Es muy cago en la maldita leche. O sea, un maldito sobre gigantesco. Donde pone Ari y aquí pone todo. A lo mejor aquí sale quien es el secuestrado y todo. Creo que con esto podemos descubrir absolutamente toda la verdad de mi hija. Desaparecida desde hace dos más Malditas semanas que llevamos sin ver a Ari. Vale, pero no te enrolles más. Vamos a abrir que pone el sobre y a salir ya de dudas, tío. Vamos Tenemos que encontrar a... a Ari. Vamos a. Pero vamos Arta, a... es muy raro, tío, que hayan dejado aquí un sobre de esta manera. ¿Y si es Sarai? Sarai. Sí, tío. Está haciendo cosas muy raras últimamente, tío. Sí, que es verdad, como que nos, nos ha dejado un poco de lado a mí a que O sea, no estamos tanto con ella buscando a Ari, sino que ella está por su cuenta y nosotros estamos por nuestra cuenta. Entonces las cosas, como que no me cuadran. ¿Y no si no ha venido sé. ella a dejar este sobre? Porque ella sabe absolutamente todo. La verdad sobre Ari, que no sé, vamos a abrir. Es que la tío. única duda es abriendo este pedazo de sobre. Así que más Nos vamos a quedar justamente aquí para vigilar cualquier persona, cualquier cosa que pase. Vamos a vigilar ahora mismo por la calle. Y lo más importante es que vamos a abrir el sobre. Con mucho cuidado, está precintado. Ábrelo ya, abrilo ya, ya. Está precintado, tío. Vale, 3, 2, 1. Vale, perfecto. 3, 2, 1. Vale, ahí va a ver. Hay un maldito hombre ¿qué te creías que iba a haber ahí un pátano, plátano Pues yo qué sé, yo que yo sé, sé cualquier, cualquier otro maldito objeto, el teléfono de Ari, yo que sé, alguna Ahora cinta, y a lo mejor hay algo más, a ver, a ver, ah, no. No, no, ya a ver. Va, vamos a ver lo que pone aquí porque mira, en rojo. El rotulador rojo Así que vamos a buscar Tres, dos, uno. Ya Lo vais a ver vosotros antes que nosotros Vale No estoy viendo absolutamente nada lo que pone Lo único que sí que sí Vale, vale, Alberto Vale Muy cercano pero a la vez muy lejano Firmado anónimo Como que muy cercano pero a la vez muy lejano? Muy cercano pero a la vez muy lejano Una cosa A mí esta letra me suena de alguien No sé, tío A ver, Guille, no sé, imposible. no sé A ver, muy cercano pero a la vez muy lejano ¿Qué tenemos nosotros? Muy cercano pero a la vez muy lejano ¿Saray? ¿Os imagináis que Ari realmente está secuestrada por Sarai y que todo esto es un plan de ella para llevarse a Ari para siempre? Eso pues es lo que he pensado yo desde el minuto uno Mira, escúchame, yo me voy al cuarto a pensar quién puede ser muy cercano, pero a la vez muy lejano. Y tú, Nakar, dedícate a patrullar absolutamente toda esta zona. Vale, yo vigilaré. Y en 10 minutos nos juntamos, ¿vale, Nakar? Vale, yo eh, tío, Quédate aquí, quédate aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos a la habitación porque quería que tiene unas pequeñas sospechas sobre Nakar. No, no, no. Vale Alberto, ven, ven fuera, ven fuera Hay que vigilar. pero que hay que vigilar realmente Porque harta, yo no sé si está diciendo la verdad Porque sí que puede ser Sarai con la frase esa De a la vez muy cerca, pero a la vez muy lejos Porque Sarai vive lejos, pero está cerca Pero es que realmente también puede ser harta Porque a mí chicos, yo también tengo la aplicación de las cámaras Y no me ha saltado, y qué casualidad que me haya llamado Corriendo, y ha venido a mi habitación y me ha dicho Nacar, nacar, hay alguien arriba Cuando en verdad no había absolutamente nadie Viendo Porque hemos subido al segundo y encima se ha hecho loco y no ha visto la carta. Cuando yo en verdad la había visto ya desde el principio. Y quería ver si realmente Arta se daba cuenta o se estaba haciendo loco. Yo creo que se ha hecho loco. Es que todo esto me huele a una maldita misma persona, tío. Y es que ahora, ahora me diréis, Arta, ¿estás loco? Y el nombre que voy a decir ¿Quién es el secuestrador de Ari? Y es que absolutamente todo esto creo que es culpa de Nacar. ¡Sí, o sea Es que no sé, tengo muchas dudas. O sea, por un lado pienso que puede ser Arta, pero por otro puede ser Sarai pero es que no sé. Esa misma persona que está conmigo ayudando, o sea, tendría todo el mundo, o sea, es... es, es... Nacar secuestra a Ari la, la pone en algún otro sitio Y desde dentro va manipulando Absolutamente todo Haciendo como que me está ayudando Y culpando a otras personas Como por ejemplo Sara y Como lo acabo de hacer Yo simplemente le he seguido el rollo Por si acaso para no vender mi posición Pero yo creo que el maldito secuestrador Es Nacar Es todo muy raro tío Pero es que aparte de Sara y Arta ¿Quién puede ser el secuestrador? Ya sabéis que yo no soy obviamente Porque he dado las pruebas necesarias Para que sepáis que no lo soy Pero lo que no acabo de entender es ¿Por qué realmente Sarai no está buscando a Ari y ha parado de repente? ¿Y por qué Arta está tan raro y se ha querido ir a la habitación y me ha dejado a mí patrullando solo? Porque él efectivamente sabe que no hay absolutamente nadie en la calle Y que la carta la ha puesto él ¿Y si Arta y Sarai están compinchados y me quieren quitar a mí del medio? La verdad que me estoy empezando a rear mucho Vale, le voy a hacer caso a Arta, voy a seguir vigilando Pero yo creo que en esta zona no hay absolutamente nadie Y donde pueda haber alguien es dentro de casa Porque a lo mejor en vez de ir para la calle, ha ido para la casa del calvo Así que vamos para allá Porque es que manipula muy bien, miente muy bien a lo mejor la ha secuestrado por y para siempre Solamente para que yo esté cabreado todos los días Es que puede ser, tío, puede ser Vale, chicos, con mucho cuidado Porque a ver si realmente va a haber una persona Y me va a hacer pum Y me va a asustar Así que cuidado, cuidado Que esta zona ya recordamos De episodios anteriores Que la cosa está bien jodida por aquí Por la zona de la caseta Y te da un poco de mal rollo Porque aquí han pasado muchas, pero que muchas cosas Solo la gente fiel al canal lo sabe Bueno por aquí parece que no hay nadie. La maldita caseta del calvo, ¿eh, chicos? Mirad, aún sigue cerrado, tío. Está teniendo unas actitudes super mega ultra raras Que lo ponen en mi radar de culpables del secuestro de Ari Como si hace falta hoy llama a la maldita policía Y que lo investiguen de pies a cabeza Que lo cachen absolutamente todo Que le miren el móvil absolutamente todo, todo, todo Aunque se haya ido el calvo, el cabeza yunque le ha dejado cerrada O sea, vamos a estar sin poder ver la caseta nunca Al final se va a hacer cierta la profecía Pero habrá alguna... Hola, oh, oh, hola, oh, oh, oh. yo creo que la puedo abrir, ¿eh? Alberto ¿Qué es esto? El mismo sobre que... Vale, tío, qué mal rollo. El mismo sobre que el de fuera. En la puerta de la caseta del calvo Cerca pero a la vez lejos Y si el calvo está detrás de todo esto Y es el verdadero secuestrador de Ari Como ya la secuestró en su tiempo Y la metió dentro de la caseta Por eso dijo que se tenía que ir por unos asuntos ¿Y si los asuntos es que Sarai ha hablado con el calvo Y le ha contratado para realmente Secuestrar a Ari y quedársela Sarai, vale, 100% tiene que ser el calvo el secuestrador. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Encima ya tiene, pues, el historial anterior manchado de que ya ha secuestrado a Ari en su caseta. Y es que tiene todo el sentido. Encima se fue por la cara diciendo esa excusa que no tenía ningún tipo de sentido. Vale, eh, tengo que contarle ya harta esto porque 100% es el calvo. Y he llegado a la clave de todo esto. Pero claro, shh. Puedo vender mi posición y decirle exactamente Que él sea el secuestrador Necesito poco a poco ir comiéndole la cabeza En el vídeo de hoy, así que quedaros hasta el final Máximos cuatro, pues, suscribiros al canal Darle un pedazo de like porque va a ser un maldito videazo Y estoy mega ultra seguro De que puede ser Naka el secuestrador De absolutamente todo esto ¡Alta, alta, alta Sé quién es el secuestrador. Mira lo que me acabo de encontrar en la maldita caseta del calvo. ¿Dónde? En la caseta del calvo, la en la puerta. ¿La caseta del calvo? Pues sí, sí, sí. He bajado para ver si había alguna persona por aquí detrás. Y bueno, me ha dado curiosidad pues, intentar abrir la caseta del calvo. Y nada, pues debajo de la puerta me. Eh, no, no, es que estoy pasando y no me dejas pasar. Pues nada, eso. Me he encontrado el sobre este y. Coño, o sea, ¿has encontrado? no, no, es el mismo. O sea. Tenemos dos malditos sobres totalmente iguales. Incluso mirar absolutamente todas las letras. Muy bien, que... qué listo. Village, muy village, bien, the... me he dado cuenta el viéndolo. Lo ¿Qué me quieres decir con eso? Muy cerca, pero a la vez muy lejos. Muy cercano, pero a la vez muy lejano. El calvo estaba cerca de nosotros, sí. pero ahora está muy lejos. ¿Y, ¿Y dónde está el calvo? calvo se tuvo que ir por unos asuntos muy raros Y se fue de una manera muy extraña Sí que es verdad, Quad que el calvo se fue muy raro Porque, ¿qué ya no, nos dijo exactamente? Nos dijo algo como que eh, le habían como amenazado Sí, que tenía unos problemas fuera de aquí Y, y que, que la no quería traernos justamente a esta casa Que tenía unos problemas super mega ultra super graves Y que no quería que esos mismos problemas nos contagien a nosotros Y por eso es que se iba Pero sí que es verdad que es algo muy, pero que muy extraño y Que el calvo se vaya de la maldita caseta ¿Cuándo, ¿Cuánto lleva en la caseta? Pues lleva años en la caseta O sea, sí, no es, es que, que este este de que estamos nosotros no, Es que lleva años Y es su casa dónde vivir ahora? ¿Y tú me quieres decir Que el calvo Es el maldito secuestrador De mi maldita hija? Sí, sí. Créeme, Naka Que estoy totalmente seguro De que el calvo No es el secuestrador Naka a ver, tiene todo sentido el mundo Si el calvo se va de casa por unas razones que no tienen sentido Encima, encontramos la nota arriba Qué casualidad que tú no hayas visto la nota Porque me he fijado, yo ya la había visto Y me he fijado cómo has pasado por al lado de ella justamente También mucha casualidad por tu parte Pero bueno, no lo voy a tener en cuenta <risa> Quito las dudas hacia ti Pero, ¿y si el calvo ha dejado debajo de la caseta y ha puesto esa pista? Para que sepamos que es él Y así ir a buscarlo y salvarlo de donde esté oh, ¡Qué bien, bro! ¡Bro! Eres un maldito mentiroso ¡Fuera de mi maldita habitación! ¡Fuera de mi maldita habitación! Naka no te quiero ver Eres un maldito mentiroso sí, Naka está muy tranquilo No lo habéis visto No lo habéis visto Estaba yo acusándole De ser el maldito secuestrador Y Naka todo el rato En plan Súper tranquilo Súper plan. Esa es una maldita persona Que 100% Sabe lo de y capaz Nacar es de haber puesto este sobre y el otro sobre la caseta del calvo, incluso poner esta maldita nota. Y si vamos al cuarto de Nacar y miramos por absolutamente todos los cajones a ver si está el rotulador rojo con el que ha escrito absolutamente todo Máximos, es Square, esto 100% real, que Nacar al 99% creo que es el secuestrador real. Nacar, Nacar, corre. ¿Qué pasa, Franela? ven, ven, ven córre, ¿Qué? No, ¿Dónde estás? No. En la caseta, ¿y qué haces ahí? Corre, bro. No, corre, no, corre Corre, ¿Qué bro pasa? Te lo juro, bro ¿Qué? Madre mía, qué rayada, bro He venido, estaba Max aquí olisqueando todo Pero todo, bro En plan, está pasando la nariz por todos lados Como muy raro, bro Nunca había visto a Max así, bro ¿Qué pasa? Ahora ha olido al calvo, Franela Es que está el calvo detrás de todo esto Te lo digo yo Por eso ¿Qué? está pasando cosas ¿Sí? en esta caseta ¿Cómo que Nunca. está el calvo detrás de todo el secuestro de Ari? Es el secuestrador Hasta el final del maldito video Suscríbete al maldito canal Seguro de que algo voy a encontrar al 200% en la habitación del maldito cerdo este. Así que suscribiros al canal, que es total porque es totalmente gratis. Tenéis un montonazo de ventajas espectaculares. Estáis entretenimiento. Porque todos los vídeos son obras de arte súper mega ultra tochas. Porque mi vida es todo el rato un constante. O sea, todo es súper mega ultra raro. Eh, vale, ahora sí me estoy quedando a cuadros. ¿Qué dice Pero como ser el calma? me he encontrado una carta ahí debajo y encima han puesto una carta que pone muy cercano y muy lejano. ¿Quién está muy cercano y muy lejano? ¿no? El calvo, hombre, el calvo Pero se si fue el de casa. El calvo con se una fue, ya no sabemos nada más de él. Vale. ¿Cómo se va a llevar el Ari, bro? ¿Y tú te crees que se va a ir por una tontería de casa cuando lleva años viviendo aquí? Es un problema gordo. Bueno, ¿Y no ¿Qué problema lo tenemos? Mejor, a lo mejor se ha echado novia, bro. Y se ha ido a vivir con otra chica. O a lo mejor se ha ido a vivir él. Yo que se ha encontrado algún sitio mejor que la caseta. Porque realmente no sabemos lo que hay aquí dentro, bro. Manuela, seamos realistas. Bro. El calvo vivía muy bien en la caseta. Y no ha encontrado ninguna novia. Porque no hemos visto nunca con una chica al calvo. A y a sería ver. muy raro que de la noche a la mañana el calvo la novia. ¿no? ¿No crees? A ver, eso nunca se sabe, bro. ¿Y por qué no nos lo dijo? Nos dijo que se tenía que ir por unos asuntos muy importantes. Pues porque es el calvo y a lo mejor le daba vergüenza o le pasaba lo que fuera, bro. Yo creo que el calvo no es, bro. Te lo digo ya, porque es que no, no me entra Pues la no llevas razón, tío. No es el la calvo. La y la cuando la mejor, veas no. que es el calvo, me vas a dar a mí la razón y te vas a acordar. ¡Para! De mí. ¡Eh! Hay contenido diario, siempre, todos los días a las 8 y 40, hora española. Tenemos un blog nuevo en el canal. Así que poneros una alarma para entrar a las 8 y 40 en el canal para ser los de los primeros, porque si sois los primeros, dejáis pu. Un comentario y un pedazo de like vais a recibir un pedazo de corazón De hecho ahora mismo estaré dando corazón a todas las personas que hayan puesto Que tienen la alarma a las 8.40 y que realmente la tengan puesta en su móvil Así que tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Suscribiros al canal porque hay que superar al famoso jugador de fútbol Neymar Jr Que tiene más malditos suscriptores que nosotros ¿Os imagináis tener más, más suscriptores que Neymar Junior? Uno de los favoritas más famosos de absolutamente toda la tierra Sería la maldita hostia También os voy a dejar artamoda.com en la primera línea de descripción Nuestra página web de Super Mega ropa y absolutamente de, de todo, de todo de todo, que si camisetas, que si suaderas que si gorros, que si libros, super mega ultra guays y recordaros la promoción de un 10% de descuento si compráis dos o más prendas en la web, así que decírselo a vuestros padres, aprovechar la ocasión justamente ahora para comprar más de dos prendas, para tener ese pedazo de descuento super mega ultra épico, os lo voy a dejar en la segunda línea de descripción, porque la primera os voy a dejar nuestros tres pedazos de libros máximos, me uno, y estos top número 2 Y top número 3 en Amazon O sea, literalmente hemos dominado Amazon Y absolutamente toda España Ya que nuestro tercer libro ya está disponible Absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Así que decírselo a vuestros padres que os lo compre, Porque que literalmente os vais a quedar sin Y vais a ser unos tíos que no van a tener Cosas de harta, cosa que está malditamente mal Y no vais a pertenecer al máximo squad. A ver, cabeza de Isante, ¿dónde has visto a Max? Bro, mira, lo he visto por aquí ¿Qué Bro, hay aquí? Estaba Max, te lo juro, olisqueando todo esto Mira, está esto como mojado Porque habrá olido al calvo no. No estoy diciendo ¿Y yo hay un palo Nacar, Nacar, Nacar No, no, no, no, no, ¿Qué? No, ¿Qué no, no, no, ¿qué pasa? has visto no, la fregona o qué? No, no, no, ¿Qué? Nacar Mira, fona en la cabeza, bro Cállate, toques ¡Cállate, bro! ¡Cállalo, prenda de ropa, bro! ¿Qué prenda de ropa, ¿qué tienes? Hay hojas Me cago en la... ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es de Ari, bro? Es la sudadera. A... ¡Ari! ¡Ari! Así que esto, ahora mismo, no importa Lo que importa es la búsqueda exhaustiva De objetos de Ari A ver, alguna camiseta por aquí, ¿no? Es un pantalón de tenaca, porque tiene esta cosa Súper mega ultra camisetas de... Es que, claro, aquí no vamos a... Aquí no va a estar un maldito mole Tiene que estar en algún sitio, rollo Un poquito donde se pueda haber... Oh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! la hora hermoso! ¿Cuántas malditas cosas que tiene aquí? ¿Dónde, ¿Dónde tú puedes guardar Algo, tío? ¿No sabes no...? Y la ropa tampoco algo de Ari tío algo de Ari algo de Ari debajo de la cama eh epa epa, epa epa epa epa epa epa epa epa epa epa epa epa epa una maldita diadema esto lo utiliza Ari siempre para ponerse el pelo bien para que básicamente no se le meta en la cara pero por qué maldita la que iba a tener una maldita diadema y encima debajo de la cama con un montonazo de polvo no sé, pero esto es muy raro, así que no vamos a llamar la atención. Vamos a irnos a otro cuarto como si todo estuviera normal para seguir comiéndole la olla a ¿no? y detenerlo en el vídeo de hoy. De verdad, bro, esto hay que decirse a Arta, bro. Vale, pero ¿qué quieres decirse a Arta si no nos va a creer? ¿Cómo que no nos va a creer, bro? ¿Qué pruebas quiere más? Pues la no sudadera. sé qué pruebas quiere más, eh, eh, pero antes he ido bro. con un montón de pruebas y no me ha creído. Vamos, ya, pero va, para ¿para tira, no, tira, no, vamos, tío, corre. Si no nos va a creer, que sé sí que no ¡Que va a va? Sí no creer, corre, bro, va, vamos, va, va. vamos, a intentarlo, vamos a intentarlo. bastante mejor, bro, va! Bro, bro, bro, harta, mira! Mira, mira lo que mira. hemos encontrado ¿Qué más pruebas quieres, eh? ¿Qué más pruebas quieres, eh? Bro... Una sudera de que... Ari detrás de la caseta ¿Quieres alguna prueba más o qué? De que ha sido el culo caldo De la caseta Bro, he empezado... Mirame mira. por tu madre Venga, pues, yo, que... si no me quieres a mí Madera, que te voy a bro, Júrame te voy a por nuestros cosa, bro. Tres años y medio de amistad, Franela Que eso lo habéis encontrado detrás de la maldita caseta Júraselo, Franela, júraselo. júraselo Juro que por nuestra amistad, por tu canal, por el mío Por el suyo y por todo lo que llevamos en esto bro. O sea, que habéis encontrado esto Detrás de la caseta bro, del bro, calvo caibo, Por la cara, ¿verdad? bajo, veo bro. a Max holisqueando toda la caseta, pero muy raro bro, No lo había visto así en mi sí. vida Y de repente, voy, bajo, y he visto la sudadera Y he dicho, ¿qué es esto? Vale, Max, mejor, esto ya no me está oliendo Absolutamente nada bien, porque estas sudadera la llevaba más o menos Ari hace unas tres semanas Al cole, que yo me acuerdo perfectamente Y después ya, como que no volví a ver A Ari y tampoco volví a ver Esta suadera, ¿habéis revisado absolutamente Toda la caseta? Bro, sí, a ver, yo reviso Lo que podía, en plan, bueno, a la que me encontré a ver. la sudadera. Mira, chicos, digo, vamos mira, a la caseta bro. Ya, de ya, de ya, todo el mundo Ay, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos ¡Y vamos para allá! En la caseta del maldito no, no calvo. Complicado. A ver, ¿dónde es habéis complicado. encontrado eso? Mira, mira, yo he encontrado aquí. ahí la sudadera de Ari se ha encontrado la en esa. Se ha encontrado ahí yo ahí. Mira, Oye, ahí. Y, y, y vosotros no creéis que hay más cosas detrás a ver, sí. creo que yo me metí a... No, no, parece que no ¿Tú dónde has encontrado el maldito sobre? El, sobre? el sobre literalmente estaba aquí, debajo de la puerta, tío Justamente aquí, tío Estaba abriendo la puerta, a ver si la podía abrir Para ver qué hay dentro de la caseta porque... ¿Y se ahí? puede abrir o no? No, no tío, la ha dejado intentado. cerrada La ha dejado cerrada igual que siempre, tío, lo he ah, cerrada, tío. ¿Me he revisado al otro lado? No. Eh, sí, Franela, ¿no? no ¿La reyes al otro lado? no he venido hasta qué que es que tío! No. ¡Por qué no, es esto bro tonto, que no es no nada bro que vale. es una nos hemos encontrado la suadera y ya está sabes no, no, tampoco no, creo que para tirado no, tirado eh, tirado bueno, tirado rayo ya no rayo ya no rayo ya no rayo ya no rayo ya no rayo ya no rayo ya no no no no hermanito hermanito hermanito hermanito no no no no, hermanito hermanito hermanito hermanito hermanito cien por esto esto puede ser del calbo no no no puede ser del calbo esto, esto es de, tío, Ari, por esto de Ari, ¿ves? Sí. Os lo he dicho. Es ropa de niño. Y me lo he, he dicho y no haces caso que era el calvo, tío. Es que os lo he dicho, tío. Nazca, cálmate ya, tío. ¿Cómo que cálmate, tío. tío? ¿Qué me ha hacer? Bro. Bro. Tampoco tío. lo sabemos, no somos adivinos, bro. Sí, sí, muy bien, sí. De Pues bueno, papá, hacerme papá, caso no alguna vez en nuestra vida, tío. vez, eh. Tranquilízate, eh. Cálmate una maldita vez porque ahora no vamos a solucionar nada. Mira, máximo Squad. Es que es 100% de ella. Sí, esto es de Ari, bro. Me acuerdo perfectamente de que. Sí, es que Ari. El último día que estuvo con. Que yo la vi, la llevaba esta. Pero qué locura. ¿Y qué hacemos, pues? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Venga, ya. mira lo que acabo de encontrar ahí detrás. A mí me están vacilando. Hoy no ves bien, tío. A lo mejor tienes que ir gafas. Te has saltado la nota de arriba y esta de aquí detrás. ¿O no las quieres ver, Arta? No ¿Qué? ¿Qué dice? Cállate, va, abre la carta Vale, Squad, de verdad que se está liando una parte O sea, ¿has encontrado la nota detrás de la caseta? Ahora por la cara Sí, ahí detrás ¿no? bueno, de la Bueno, se está liando una partísima, partísima, partísima Así que no olvides suscribiros al canal Porque de verdad esto es una maldita liada para nosotros que es, que, es que es impresionante 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y vamos a ver lo que hay en la maldita carta 3, 2, 1 Vale no sé lo que pone. En un parquecillo jugaba ella con sus amiguillos. Y en un camino de cañas se ha quedado ¿Ves? confirmado anónimo. ¿Un parquecillo? A ver, la única que iba al parque. parquecillo. Parque oh, parque o Con un camino de cañas. El único. Martín ahora mismo está tanto con Natalia, tanto con Atalia, En la otra casa. Vale, pero. Perdón. En un parquecillo donde jugaba con sus amigos. una claro. claro, algo el, de cañas. El único el... parque que hay aquí es el que está debajo de casa. Sí. El, el que tiene un bosque por alrededor es. Sí, ¿no? que tiene cañas. Pero por alrededor. no es un bosque. Son es cañas. Un es bosque, un bosque de, de caña. Porque hay una riera al lado, claro. Es ahí. Vale, ¿Y no así? vale eh, iros al coche, irnos vale, al coche. Vale, vale, Pero me huele vale, todo ¡Oh! mal. Vale, mal, vale, mal vale, y mal. Vale. Voy a ir ahora mismo al coche, pero de repente ropa detrás de la caseta. De repente, yo no he visto absolutamente nada. Justamente ahí. Se mete en Acar y ¡pum! Aparece la maldita carta. Uf, algo extraño, extraño, extraño extraño que está trabajando la cara y no confío de él absolutamente nada pero vamos al parque y vamos a ver si de verdad todo lo que está pasando en casa nos conduce al verdadero secuestrador de mi hija que es el calvo vale pues el parque es justamente este que decimos vale que está justo debajo de casa vale, buah, buah, buah, buah, buah. Buah, qué frío hace por aquí eh el parque, tío, o sea, aquí O sea, para que entendáis que aquí Ari con sus amigas Después del cole, pues, mira, se ponía aquí Esto básicamente lo que hace es Pues un montonazo de movimiento, ¿vale? En plan, yo qué sé, típicos juegos de niños ¿Vale? Que, que básicamente pues se ponen Aquí a jugar, mira, encontrado oh, aquí yo. Una pulsera puesta, oh, no sé yo. si será de algún Niño que se la ha dejado o será de... A ver, aquí pasan muchas niñas Pero es que Ari lleva justo pulseras De estas, o son sea, las no, típicas pues que pueden ser colores, cuadran perfectamente Joder, cuadran ¿Qué hacemos, chicos? No sé, vamos a seguir buscando, ¿no? Vamos a seguir maldita mente buscando. Todo esto es muy raro, tío. ¿Qué da que está encontrando todo, tío? De repente, la ropa... ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¿Qué? ¡Otra maldita cosa! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Mirad! Aquí una flecha y pone... Aquí creo que pone eso, más o menos. Y justamente enfoca para la caña. Vale. Esto sí que es una pista Chicos, real, ¿eh? Chicos, ¿creéis que deberíamos de entrar al bosque de las cañas? Eh, negativo, no pienso entrar ahí dentro Bro, pueden haber muchas cosas ahí ¿no? Es que mirad Es que qué mal rey. Tío, tío. Que es la que mirad ¿no? que mal maldito rollo tío. Es que maldito yes. Y si entramos por la otra entrada La entrada de la riera Vale, sí, mejor vamos por la riera Vamos, ¿sí? vamos, ¿sí? vamos por la riera Porque creo que ahí podemos encontrar algo muy tocho. Esto es justamente el camino ¿Habéis ido por aquí alguna vez vosotros? Sí, claro, no. yo vengo aquí cada mañana a pasear a Vamos a saltar No tengo otra cosa que hacer que venir a una maldita riera Queda un mal rollo porque mirad que sube después la riera y no sabemos lo que hay detrás ¿Quieres vale, el vale, palo? Vale, vale. Bien, bien bien. cuidado, cuidado Cuidado, eh Mira, a un poste Mira esto Mira esto Esto ¿Qué? es una flecha que va hacia aquel camino Hola, chicos ¿Qué? Soy el calvo Soy el calvo? ¿A que no adivinas quién tiene a Ari? ¡Tú! Tengo secuestrada a Ari Adiós a todo el mundo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No sabía, mira, mira. no sabía Calmo, por favor Por favor Calmo, calmo Calmo, por favor, te damos lo que sea No te, no te vamos a hacer nada, por favor Ari, Por favor, dale Danos por favor por favor, Calvo, dale a Ari, por favor. Me han perdido. Favor, calvo, danos, Ari. No, no saben favor. dónde estoy. Por favor, justamente el piso por aquí. Vamos a ir a casa. Vamos a coger un montonazo de cosas y vamos a volver justamente mañana o pasado, cuando estemos bien equipados, equipo, a por el Calvo. Sí, Gracias, lo he dicho. Tenía razón, tenía razón. Bueno, chicos, yo me voy a ir antes de que me pillen. Asustada, Ari. Y vamos a pillar al calvo Y vamos a rescatar a Ari Si sí, o si sí. Si sí, no, equipo Si sí. Sí, o si Si si Si si si